Mira wow. acá atrás cuánto cuesta. Wow. ¡Ah! Yeah! ¡Mira oh! eso. ¡Wow! El gasto fue alrededor de. Hola, ¿cómo tal, amor? Yo soy Katherine Boy y el día de hoy les voy a hacer un nuevo video súper cool porque vamos a hacer súper aquí. En City Market, la verdad es que muchas personas me comentaron y me dijeron que este lugar era así medio fancy, medio fresa, medio de lujo para comprar. Entonces yo vine a ver a ver qué tal me va comprando allá dentro de City Market y sobre todo para descubrir qué cosas venden, qué no venden, la calidad de los productos, los precios y todo eso. Entonces aquí inicia este video. Cabe resaltar que antes de entrar a City Market consultamos con varias personas mexicanas cuáles eran los supermercados más lujosos del país y la mayoría nos mencionó que City Market Así que aquí estamos Una de las cosas que más me llamó la atención apenas entré a City Market fue la decoración y también la iluminación Pero lo que me dejó con la boca abierta son los impecables uniformes de los colaboradores de este lugar Como ustedes saben los mexicanos son sumamente amables Pero cuando entras a este lugar te vas a encontrar con una cortesía extrema Estamos en este momento eligiendo algunas verduras para comer y Todo eso, comida para la semana Para prepararnos comidas a la semana Y algo que me sorprende es que los precios acá son totalmente diferentes A otro tipo de supermercado Toda la comida está como que sumamente organizada Súper bonita, en verdad ganas de comprarla Acá está el joven mirándome mucho, no sé por qué Pero es uno de los trabajadores de acá Lo primero que agarramos fueron estos espárragos que están acá Estos son espárragos y, pues, una ramita de esto Para nosotros $190 son casi Más o menos $10 dólares. ¿Qué es? Este no, rato tengo rato. Ahorita en 80 jamón serrano Jamón serrano, gente Es esto Para probar Es esto <risa> mm, Está bueno, ¿no? Vamos a llevarnos uno Nos gustó ¿Eso es jamón qué? Jamón serrano esto en Panamá es $8 dólares esta es cosita, de verdad Y esto es un supermercado Super ultra Tú sabes... Yeah, yeah, de la high class y so, para is 70 nice. pesos, eso, ¿cuánto es dólares dólar? Eh, 3.50 dólares 3.50, está cool, o sea, super costaría barato. el doble, costaría el doble en nuestro de país de que sí yeah. Yeah. Yeah. super, vamos a llevarlo son sí, eso, y tomates, son tomates, tomates. tomates no te creo sí, nosotros le decimos tomate, pero no sé eso parece como manzana verde, y sí, ya también, pero leí y es tomate Oye, señor, ¿para qué le dicen tomate estos y de los que son rojos y tomates, no, verdad? Tomates. ¿Y eso ¿Tien? para qué lo usan? Para salsa. Salsa también. Sí. Wow. Mira lo que tengo aquí, Gise. ¿Qué? Un jugo de mango 100% natural. Wow. Y está tan puro este jugo que, mira, o sea, es súper purito. Es como llevarte el mango, pero versión líquida. El mismo concentrado, sí. ¿no? En oh, Me encanta. Cool. Y mira, no tiene, sí, no tiene conservantes. Mira wow. acá atrás, ¿cuánto cuesta? ¿Cuántos? 74 y cuatro pesos ¡Ah! yeah! eso es demasiado barato exacto Wow. <risa> bueno y acá estamos en la sección de lácteos y congelados ah, miren todas las cosas que llevamos <risa> Gente, yo estoy maravillada con algo de aquí y es como que la variedad de cosas que puedo encontrar en un solo lugar Por ejemplo acá estoy pues en la sección de lácteos, cosas congeladas y todo eso Entonces hoy yo probé un pan que me gustó muchísimo en el desayuno que no necesariamente es pan, me explicaron Y es esto que vemos aquí abajo, está hecho como a base de soya y no sé qué otra cosa, me pareció súper cool Entonces voy a llevarme otro de esto, algo que me gusta de México es la facilidad eh, como ya les comenté De encontrar variedad de productos En Panamá a veces es un poquito complicado Y limitado Pero bueno, eso está súper cool Entonces voy a aprovechar eso Hoy haciendo aquí el supermercado Vamos a elegir este naranja Esto es pan pero no es pan O sea, está hecho como a base de soya Y no me acuerdo el otro claro, ingrediente Es lo que desayuné hoy en la mañana Que me gustó muchísimo Me dio mucha energía Entonces por eso Lo voy a llevar porque necesito energía para todos los días entonces está cool Gente, ah, miren hasta eso. ahora lo que llevamos miren estos guineos me ha encantado o sea, se ven estos colores así súper cool me fascina llego a la casa y me como uno pero corriendo y acá pues miren esto en Panamá se conoce como pimentones aquí no, ¿cómo es que se conoce esto aquí? pimentón no, ellos se llama pimentón ¿cómo se llama esto, señor? chile chile, ¿no? ¿Ves? Chile, no sí, se llama pimienta no, no, no, Miren esto, gente Yo nunca he visto esto Desde dentro mar, de un supermercado así wow. O sea, te muestran Esto es más wow. que fresco o sea, esto, André, va, esto es del mar a tu sea, casa esto no es ni que Tú sabes que hay unos en el, en el país de nosotros Y que fresco siempre es fresco Exacto Bueno, aquí es, aquí es más que fresco Más que fresco, más que siempre fresco <ríe> Exacto Esta uh -huh. viva, Freddy pero... O sea, que tú Miren. la compras y ya. O sea, wow. Es que ni siquiera venden esto en el supermercado. Oye, esto es lo que se podría implementar fácilmente allá. Ginseng. Adivina que acabo de encontrar aquí en el supermercado. Mira esto. Mira esto, mira esto. mira esto, mira esto, mira esto. Mira esto, mira esto. Mira acá. Mira oh, eso. Wow. Son langostas. Sí, las venden así. ¡Y las venden! Mm -hmm. Ay, no, me da cosita, Cate Sí, pero no sé sí, Eso es que otra tecnología ¡Me da <risa> Vamos a hacer ahorita Bueno, no ahorita, no sé Creo que mañana Voy a hacer pimentones rellenos Voy a comprar carne molida okay. y, <risa> y bueno, voy a adobar O sea, va a ser una delicia Lo que vamos a comer mañana ¿Y este qué es? a tricolor Eso lo vamos a hacer mañana Quinoa tricolor Gente, acabo de encontrar un restaurante dentro del supermercado Miren esa belleza Es demasiado guau O sea, obviamente dentro del supermercado sí hay restaurantes eh, Pero no hay restaurantes como estos O sea, es como que es súper de lujo Dentro del supermercado, la verdad Es interesante, me gustó mucho Ah, ok, está bien. Claro, que no se puede Que hacer. no se puede grabar, dice. Fotos, dice. Yo estoy aquí eh, arrastrando la carretilla con todas las cosas que estamos comprando porque Andretti lo regañaron los, el personal de seguridad del supermercado y le dijo que no podía estar tomando fotos ni grabando acá adentro entonces pues básicamente pues al parecer está prohibido sin embargo pues yo voy a tratar de hacerlo sin molestar obviamente a nadie o sea grabándome a mí misma y ya pues para que no se molesten los señores de seguridad bueno, estoy bastante sorprendida con este supermercado de verdad que sí Gente, me ha encantado encontrar una repostería acá adentro, está súper cool, la verdad Siento que eso, o sea, quiero comprar, quiero llevarme todo eso que está ahí Pero bueno, me estoy cuidando mi alimentación, así que no puedo ahorita Lo bueno de esto es que tanto los panes como los dulces que encontramos en este lugar Se veían sumamente frescos Y a diferencia de, digamos, un chedrawi Ajá, el sí. chelchaui tiene los dulces así como muy ex, expuestos, ¿sabes? Muy okay. a, como al aire libre y, y acá el, están todos como guardados. Ahorita del otro lado le vamos a mostrar cómo se ve los panes expuestos, pero se ve muy diferente, muy, muy, muy diferente a como lo había visto antes, Vamos a ver. Bueno gente, algo que me ha gustado mucho de este supermercado es que la segmentación está sumamente clara O sea, no hay dije, ningún tipo de desorden en cuanto a los productos Aunque yo creo que en la mayoría de los supermercados es así, ¿verdad? Pues sí, solamente que, por ejemplo, me sorprende mucho la variedad que hay de cada producto Por ejemplo, si buscas leche, hay una variedad infinita de leche eh, Cremas de peinar, un montón de cremas de peinar. Aquí estoy tratando de decidir qué cuál crema. te vas a llevar. Sí, exacto. Entonces, yo soy muy. Ella sabe que cada vez que yo voy a un supermercado, yo me, me entretengo muchísimo en lo que es comida y cosas para el cabello. Entonces, ahorita exacto. ya estoy en la, la sección de cabello. Ya tiene 20 horas en la sección y esta ya de cabello. Estoy tratando de encontrar, porque me fascina encontrar los precios tan accesibles, a pesar de que es un high exacto. class el supermercado. Exacto. Compararlo al país. Y me sorprende es como, también muchísimo. Sí. Es como un supermercado de lujo, pero para nosotros es súper económico ah, sí. y es como que wow Tampoco aquí que cool. que somos millonarios, sino realmente no, es como que. En nuestro como... países es muchísimo más caro. Sí, claro, le... sí. <risa> Acabo de pedir carne molida y vendí, o sea, como como una libra, o un kilo, no sé la verdad, pero puse bastante. ¿Cuánto cuesta? 140 pesos. Ok. No, o sea, o sea 199.90 10 dólares. No, 140. Ah, en, en, en, ¿En dinero. ¿En eh, 7 dólares. Súper bien, porque la carne es de primera. más gente, como les comenté hace un momento, pues la sección de acá de licores está sumamente nutrida, organizada. De hecho, nada más la sección de licores pareciera un supermercado solito. Gente, aquí está todo el supermercado que llevamos. La verdad es bastante. Vamos a ver a cuánto sale esa cuenta. A mí me parece interesante de que, bueno, a nosotros algunas cosas nos parecen bastante económicas. ¿Cómo sería? Vamos a ver cuánto sale esto versus esto en Panamá. En Panamá, ¿cuánto saldría un ¿Cuánto supermercado saldría? como este? $1,617.50 ¿Cuánto es eso? Ni idea Bueno gente, ya acabamos nuestro supermercado ah, mira, ah. Miren todo eso Comida para solamente una semana El gasto fue alrededor de $250 No, la verdad me parece cool Está bien porque la calidad de comida Que compramos pues es calidad premium Entonces ah, eso sí. es lo más importante Y fue aquí City Market Está super cool Se sienta yeah. y todo. Es obediente. Va a salir un podcast en el blog. ¿Qué raza es?